hecho, el juego está totalmente drogado, eh. Increíble. Toma ya, quita las maracas. Oh, mami, eh. Toma ya. Hermano, me quedaría aquí media hora. Eh. Toma ya. Y la trompeta no está. Me la una, una, una tortilla papa. <risa> Esa no Mira, la tortilla papa estaba aquí, campeona. Ah, no, era un sándwich. Te acabaste de tequila, eh. No. Escúchame, es verdad. En México hay tequila. Me cago un día que me ha cortado el rollo. Pero siempre, ya sabéis Que venía el típico Que quería atención Y sus padres no se la daba Y era un poco goñazo Porque a mí me hace un montón de ilusión Jugar con los más pequeños del canal En aquel momento, coño Y por supuesto Poder llegar a, ¿sabes? En plan hostia, estoy jugando con el ¡Qué guapo! Pues, vale, eso es la polla ¿Sabes lo que te digo? Eso es God, gente Eso es bonito, tío No sé No todos los streamers Dan ese tipo de... Ya me entendéis, ¿no? Eh, enfoque Buenos días, ¿qué tal, nueva campeona? ¿Cómo has dormido? Ese drag con la caña y yo Alexander, tío, como te he dicho, eh. Sí, así, bro. Muchas gracias, World Black, que siempre, ¿no? Doy el 200%. Bueno, a lo mejor ni me entero, no me entero ni de media. Yo que creo que sí que es eso, puede ser eso. ¿Quién coño han puesto aquí esto, bro? Eh. Iba a decir, eso es una valla o algo para recolectar, ¿no? Guau. Wow. Eh, que en verano sí que se saca el máximo partido En invierno mucho más triste Porque yo soy un pequeño creador de contenido O sea, tengo que ir por picos de dimensión De, de que la peña tenga más horas libres ¿no? O sea, realmente más free time yo sigo dejando, eh, mis ojos esperando que sirva de algo Muchas gracias, Sara, y además que tú ya me tienes puesto en canales de alojamiento automático Mil millones de gracias, me cago en la leche, que se agradece mogollón ah, no. O sea, aunque creo que un poquillo más recortado, aún así Quiero eh, traer, ¿no? El Cathead modo speedrun entero Hacerme el juego entero, a ver en cuanto me lo hago Ya del tirón otra vez y poder llegar a eh, cuadrar, ¿no? En este sentido, el working record para intentar batirlo Sería la, la clave, ¿no? 23 minutos con 30 segundos creo que se puede llegar a hacer, ¿no?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 Nah, Konami, gente. Konami, hermano. Konami, hermano. Konami es God, gente. Es Pepo Clown. Y porco realmente, y siempre, pues, eh, es lo que hay, ¿no? Eh, simplemente es la familia que va creciendo en Twitch ¿no? Somos Digimones, tío. Ese papá, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Enormísimo, y ¿Qué pasó, mi hermano? Eh, ¿Cómo van la van bueno, las vacaciones, en cierto modo? Eh? Ya me entendéis, la Pascua, ¿no? ¿Cómo estáis? La caña, ¿no? Es eso. Mai, mucha suerte a todos. Igualmente, Sandri. Siempre ten en cuenta que tienes aquí eh, más que un streamer y más que una comunidad, ¿no? Somos un conjunto increíble. Anyway, pienso que la Uchigatana está macheta. O sea, ¿queréis ver una cosa excesivamente dura? ¿Queréis ver una cosa dura? ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, no! You no, ¡No! ¡Mierda! cagada, hermano, eh! A ver, no darle la razón a alguien. Pero intenta está, entrar al trapo de una persona anónima a lo mejor y decirle qué es lo que debe hacer, campeón, en pibardo. Literalmente, en plan, yo no lo haría. En plan, una persona que no soy vosotros y que no... Me dice, y yo el el, el ring me parece una puta mierda. Yo no le había a abrir un hilo en Twitter y le voy a decir, mira, tú sabes que el para mí significa el momento en el cual decidí también crear contenido en YouTube, ¿no? Eh, o sea, ni, ni, ni, ni me conoce ni lo conozco. Entonces, para mí sería como perder un poco el tiempo, simplemente. Pero cada uno, pues yo qué sé, hace lo que, lo que quiere también. Y, eh, repito, chao. Vale. Eh, lo más importante para mí siempre en ese Está aspecto bien. es saber ¿no? Eh, que en ese sentido eh, os lo estáis pasando bien, os sentís cómodo y os sentís libres ¿no? a la hora de estar en el canal. Eso para mí es lo más bonito. Ese tiene un tiro dado, literal. Esa expresión también me mata. Yo, Álvaro, me encanta. Ese tiene un tiro dado, o ¿sabes lo que te digo? Es la polla. Yo, compadre, ¿tú qué te has fumado, yo, puta? ¿Qué te has fumado tú, Bibilón? Se lo fumó, ¿eh? Me encanta. Pues sí, ¿eh? todos los países usan diferentes eh, las palabras. Sí, pero al mismo, al mismo tiempo es como, yo qué sé, los latinos sí, con la serie que dice a lo mejor Agaya, o sea, en España es Agaya el perro, el perro cobarde, y a lo mejor allí es, joe, Coraje el perro cobarde, ¿sabes lo que te digo? Que al fin y al cabo son sinónimos, campeón, significa lo mismo. Sí, una cabra, balón de furo, hermano. Compadre, y Nazuma Leven, ¿eh? Bro, eh, ¿qué podía hacer yo aquí con este, tío? O sea, este no era de la Lucienda o ¿no? algo. Me cago en 10 ese, ese chapita ¿Cómo estábamos yo? ¿Cuántos años hace que no veis? ¿Cuántos años hace que no veis, compadre? Literal Una copa de subidón chapa, eh. Flipante Una copa de subidón En solitario Free points Let's go, okay, let's go. La madre que me parió, bro ¿Hay, uh, hay un final especial con ese A ver, ¿se lo puedo sacar? Hoy no Hoy es que me gustaría O sea, me gustaría incluso Jugar a la hecha, campeón Mario Por lo que os dije Antes choca Hostia, pues si le a dar al sol, ya la cagué. Menos mal, tío, qué pesadilla. O sea, en My Penny, será? Maneado por Giri. Qué gacho, eh. Fue fucking chapa, tío. Está ahí bien revoltoso, eh. Eso, eso está bien, realmente. Eso está bastante bien. Por puta. Hostia. Puta. Puta. Puta. voy a Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. ¿Me quieres poner las coordenadas y yo voy andando como una hormiguita? Para vos, ¿qué haces atrás? Hace Están los Nicole, ¿no? ¡Estoy hablándole! ¡Ah! ¡Un infante! ¡Espera, espera! ¡Hermano, esto qué es! ¡Trompi! Mano para mí! ¡Te quiero! ¡Te dejas de abajo! Esta persona está muriendo, ¿no? O sea, este bicho está muriendo de placer cuando le cae la lluvia, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Eh, ¿Perry el hornito rinco? Hermano, ¿tú qué coño eres? Eh, no sé si acercarme un rato ahora O en verdad... Eh... Joder, tío, esto es una locura Perdón La madre mía, me cargo un puto hueco a Quedarme por aquí Y ya mañana nos pasamos... Joder, por la mañana eh, No sé cómo vea O sea, yo qué sé Sábado en sí Puedes ir un rato y yo siempre he pego donde no es, tío. Que es un coñazo hacer esto, os lo prometo. Se creen furros, ¿no? Y yo es un furro, loco. ¡What Hermano, es un furro, gente. Me habéis hecho jugar otro juego de furro con poto. Combinación furro y poto. Eh, obviamente, este juego no está categorizado básicamente para todas las edades. Está pensé en los, los niños pequeños, por favor, ¿eh? Increíble. Joder, mi vida pende de un hilo. ¡No! ¡Me joda el mono! Con un poquito de codeína El perro guatón se fue Con el nudo A comer tacos a México y Japón ¡Let's go! ¡Let's eh, mira el perro como baila vale, Vamos a bailar un poquitito En México se come taquitos En España se come pescaditos Y venimos bailando como el cerda ¡Let's go! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no ingerí estupefacientes. El juego me convirtió en un perro guaguaguato. ¡Ey! Vamos, dame la... ¡Vaya! ¡Tú quieres pelearte conmigo de verdad! ¿Tú quieres pelearte conmigo de verdad, hermano? Piénsatelo, ¿vale? Piénsatelo, pinchita. ¿Tú quién eres, boldo? ¿Qué hace eso? ¡Venga, sí! joder madre bien poco más me tira es que literalmente poco más me tira hasta el mando campeón a 6 sarai skin de superhéroe totalmente blanca eh, la, la skin de superhéroe blanca me la esta yo me la pongo pero no así así parece un espermatozoide campeón vamos a bailar un poquitito en México se come taquitos en España se come pescadito y venimos bailando como el cerda. let's go qué pasó qué pasó